Soy Steve Schultz, vicepresidente de ventas y mercadeo de Mark Andy. La principal tecnología que estamos presentando aquí es nuestra serie digital, que recibió el premio 2017 a innovación técnica de la FTA. Está justo detrás de mí y es una prensa híbrida digital y flexográfica, con conversión en línea para empaques y etiquetas. lo que hace la línea digital es transformar la flexografía es capaz de producir etiquetas con flexografía junto a conversión en línea con impresión digital todo en línea lo que hemos visto y lo que nuestros clientes nos han dicho es que pueden hacer los mismos trabajos en cerca de 15% menos tiempo con el doble de utilidad y con ahorros de 20% en desperdicios esto ha sido comprobado muchas veces tenemos más de 40 sistemas híbridos instalados y nuestros clientes comprueban esto por nosotros. El evento de FTA en Phoenix ha sido muy emocionante, hay muchas más personas de las que esperaba, muchos proveedores y convertidores. Creo que el haber recibido Mark Andy el premio a la innovación técnica 2017 con la serie digital muestra como la industria está muy inquieta y se está transformando con nuevas y emocionantes tecnologías. Continuamos innovando cada año y creo que es muy emocionante ver innovaciones aquí en el evento de la FTA.